¿Es posible alcanzar un objetivo de performance con una campaña de publicidad programática? Si todavía te haces esta pregunta, este vídeo es para ti. Hola, soy Raquel, responsable de AdOps en ONIAT. Ad. y en este vídeo te cuento cómo debes enfocar una estrategia orientada a resultados y qué debes tener en cuenta antes de ejecutarla. La publicidad programática tiene muchísimo potencial. Aunque su punto fuerte son las estrategias de branding, también puedes trabajar estrategias de performance, es decir, aquellas enfocadas en la parte baja del embudo. Para poder trabajarlas con efectividad, es recomendable cumplir los siguientes requisitos. Primero, tener una buena base de usuarios únicos en tu página web. Una de las estrategias que más se trabajan para conseguir el objetivo de performance es el retargeting. Por ello, sin un mínimo de 20.000 usuarios únicos en la página web, va a ser muy complicado conseguir resultados. Segundo, tener una estrategia multicanal consolidada. Es decir, trabajar diferentes canales de adquisición digitales que nos proporcionen un histórico de datos bien estructurado. Una vez cumplas estos requisitos, es importante prestar atención a los siguientes aspectos. uno, Claridad y medición. Ten presente qué puntos quieres medir e implementa los píxeles necesarios para medirlos. como por ejemplo visitas a tu página web, formularios completos o compras. Además, es importante conocer qué CPA medio consigues en los diferentes canales de adquisición que trabajes para poder ponerte un objetivo alcanzable. 2. Sencillez. No te compliques con formatos novedosos, busca aquellas estrategias que te hayan funcionado bien en el pasado. Empieza poco a poco. 3. Optimización. Una buena optimización es la base de todas las campañas orientadas a performance. Trata de ir reduciendo los costes y aumentar la tasa de clic de tus campañas. Prueba diferentes algoritmos y analiza en detalle cada componente de la campaña. Creatividades, medios, geo… Así podrás ir perfilando y viendo cómo mejoran tus resultados. 4. Tiempo. Para poder cumplir la perfección el punto anterior, es necesario dedicarle tiempo y cuidar al máximo tus campañas. En función de tu inversión, la duración de tus campañas variará. No obstante, para campañas orientadas a performance, los resultados no serán visibles hasta pasado mínimo un mes. Y 5. Atribución. No todas las herramientas de medición van a mostrar los mismos resultados. Ten en cuenta la ventana de atribución de conversiones utilizada en programática. A partir de ahí, crea tu propio modelo de atribución para poder destinar a cada canal de adquisición el valor que le corresponde. Si quieres que te aconsejemos o ya tienes clara tu estrategia orientada a performance, haz clic en el enlace del primer comentario y te ayudaremos a hacerla realidad. ¡Hasta luego!